Aliceto, estamos hoy Jornal Vaga aquí en la concentración de Micaplast. Eso decía Madiona, tú como presidente del comité y miembro de CCT, ¿cómo está actualmente la situación? A ver, actualmente la situación, tuvimos ayer una reunión en Barcelona con la empresa y la parte mediadora. Y en principio, bueno, ayer no es que hubiese mucho movimiento de... de, de, de de situación pero a ver eh, ellos recortaron algo nosotros un poquito se empiezan a acercar las posiciones pero aún hay bastante diferencia porque a ver fundamentalmente lo que pasa con las recolocaciones es que hay una pérdida bastante notable del poder adquisitivo de, del personal que pretenden recolocar entonces lo que intentamos es que la esta pérdida de poder adquisitivo no no, sea, no se note o no sea tanto y procurar que, que bueno que los trabajadores que puedan ser recolocados tengan un, un, un sueldo digno y tengan, y tengan un, algo apropiado a lo que es este movimiento de, de, que pretenden de tanta gente que en realidad es un... A ver, no, no tienen la necesidad, porque no es por motivos económicos, que lo ha reconocido la empresa, que hay, eh, ellos tienen beneficio. Lo que intentan hacer es, por motivos organizativos y productivos, una recolocación. De, en principio eran 150 personas, ahora son 136 personas las que estarían afectadas por la por, la, eh, por el, por el ERE de esta decisión. Y bueno, lo que se intenta es, en principio nuestra postura era el no, el no a... A este, a este cierre de esta, de esta sección de, de la fábrica. Lo que pasa que, como todos sabemos, paralelamente tenemos que ir negociando las condiciones apropiadas de manera que, que el coste para los trabajadores sea el, el mínimo posible. ¿Cuántos de tiene actualmente la SFA a A ver, en mediana creo que son aproximadamente unos 216 trabajadores ahora. Mm. como comité, qué es lo que reclameu a la empresa como condiciones innegociables? A ver, nosotros ahora lo que estamos es que, a ver, en, que haya un plus de, de traslado para las personas que sean recolocadas en año, que, haya, que se les pague el alquiler durante eh, cinco años, en principio los dos primeros años una cantidad, luego sería otra cantidad, que se reconozcan las categorías, eh, la antigüedad, eh, se reconozca el salario actual, porque ahí en, hay una pérdida de salario bruto en lo que es Ayo en la provincia de Navarra, en lo que es en, en Tarragona, en Valls, habría una pérdida de salario bruto de 2.000 euros al año. Sí que también es cierto que las, las retenciones en Navarra son algo menores que aquí. Y bueno, lo que pretendemos es, es eso, que, que, que sean las mejores condiciones posibles para el trabajador. De todas